mis seres! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y esto es un video un poco diferente a lo que yo estoy acostumbrado a hacer normalmente Primero que nada me presento. Hola, soy el Marquitos y antes de ir con el video quiero aclarar ciertos puntos respecto a la calidad de imagen de este video. Primero que yo no estoy acostumbrado a grabar con mi webcam, estoy acostumbrado a grabar con mi iPhone Obviamente la calidad de imagen es mucho mayor la del iPhone, eso no hay discusión Pero, pero, pero, pero los estoy acostumbrando a una calidad muy alta a la que normalmente van a tener en mi canal a futuro y eso está muy mal. Pronto voy a comprar una webcam mucho mejor, obviamente más cara, pero es que se llama inversión en tu canal. Y así se hace, invirtiendo en mi canal sin haber cobrado un peso todavía. Eso se llama ser hacer... como pinga. Pero bueno, dejemos el tema de la normalidad para otro video. Yo vengo a centrarme en lo que quiero decir en este video. Este video es un video de disculpas. A ver, te pongo en contexto. Hace poquito tuve una entrevista con una youtuber cubana que me invitó a un podcast a hablar sobre ser gamer en Cuba ya que yo tenía un video hablando sobre ser streamer en Cuba en YouTube La entrevista salió ayer, 19 de marzo y hubo muchos comentarios que no me gustaron Bueno, a nadie le gusta ese tipo de comentarios pero fueron comentarios que yo quiero aclarar Eran comentarios ofendiéndome en plan que no sé nada de lo que estoy hablando que me estoy aprovechando de esa entrevista para darme crédito yo solo sobre ser los gamer en Cuba que la comunidad sí es bien grande pero que yo estoy hablando desinformadamente ...del tema ese. La verdad, respondí cada uno de esos comentarios y expliqué la situación de lo que yo estaba hablando realmente en la entrevista. Hasta incluso la escribí a una muchacha por Instagram que me respondió en los comentarios explicándole la situación y no pasa nada. ¡Todo ok! Bueno, el tema es que hablé con ella y ella me sugirió que hiciera un video aclarando la situación esta... ...aunque no es un video que me gustaría hacer. Bueno, no es el tema de mi canal. Ya saben, el tema de mi canal es entretener y hablar mucha mierda. Epico, ¡Epicardo! ¡Epicardo! Bueno, hoy yo vengo a hacer muchas aclaraciones, pepe. Sexy <risa> Pero iré respondiendo punto por punto Según lo que me estaban diciendo ayer Punto número uno había dicho que las comunidades gamer en Cuba son bastante pequeñas. A ver, quiero aclarar lo que dije en esa parte para que no haya malentendidos Y no me estén echando puto hate arriba sin necesidad Si comparamos la comunidad gamer en Cuba con las comunidades gamer de otros países sí es relativamente pequeña Obviamente hay una buena comunidad y una comunidad de lo más sana La comunidad en Cuba no son muy tóxicas que digamos Creo que es la mano sin tóxica Pero la Además... ah, La mea... ¡Ay! Disculpen que me trabe el problema es que tengo hambre. Bueno, soy cubano. Siempre tengo hambre. ¡Siempre! Bueno, es de la menos tóxica que hay en el planeta Tierra. Literal. Me refería que la cantidad de actividades, de reuniones, de podcasts, entrevistas, videos que hacen, las otras comunidades del mundo y colaboraciones es mucho mayor en otros países que en el, nuestro mismo país, en nuestro, en nuestro cubita a la bella. Cosa que estoy un poco desacuerdo porque, pss, bro, tenemos que colaborar un poco más, ¿sabes? Hacer más videos juntos. Pero bueno, es lo que hay. Si bien no estoy diciendo que hay pocos gamer en Cuba y que no se conoce nadie, no estoy diciendo eso, solamente estoy diciendo que en comparación con el mundo entero, somos... Poquitos. Es todo. Es... Todo el cubano no tiene cultura de utuesca, no tiene cultura. Pero literalmente, en mi peruniversitario, o sea, mi escuela, yo creo que el único que hacía videos para ir era yo. En otros países hay como 4 o 5 por escuela, amplio. Hey, amplio Y la gente me pregunta: ¿por qué lo haces? ¿Aunque qué fin lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué, qué, qué, qué? En otros países, eso es la comida del día a día. Cuando me refiero a que hay poquita comunidad, no me refiero a que no haya, sino que somos pocos. Ya lo aclaré, no, pero yo creo que la es para que no se me esté confundiendo ni se me esté ofendiendo, literalmente hay. Por gusto, también hablando con esa muchacha, tocamos un tema que sí creo que me equivoqué. Cuando hablé sobre las mujeres gamers Dije que no conocía ninguna que no había gamer en Cuba. Si sí hay gamer en Cuba, era la gamer y habló conmigo y yo le pedí disculpas, obviamente. Pero el problema es que no la conocía, no tenía idea de su canal. Pero no es culpa mía, es culpa del de, de algoritmo de YouTube. ¿Qué va? Si lo hubiera conocido, obviamente lo hubiera mencionado, hasta lo hubiera dado crédito de lo que hace. Porque si en Cuba hacer gamer es una cosa complicada para varones, imagínate para niñas que hay menos cultura sobre juegos. Es que es increíble lo que ella hace. O sea. Un corazón para ti. Y yo recalco lo que dije yo era de mi conocimiento. Yo no estoy al tanto de las comunidades gamer en Cuba. En primera, no tengo tiempo para eso. Yo en mi día a día no me lo paso pendiente en varias comunidades, en varios grupos de cosas. Porque yo en mi día a día me lo paso aprendiendo un poco más sobre la edición de video y fotografía. No es que yo sea fotógrafo, pero me gusta aprender un poco más sobre editar mis videos... Porque yo no tengo editor profesional, ¿sabes? Soy cubano, no, no puedo pagar un editor. Entonces todos los días me la paso aprendiendo un poquito más sobre la edición. No tengo tiempo para saber sobre comunidades. Por eso es que tampoco mencioné ninguna comunidad fuertemente de Cuba que se ha reunido. Porque incluso he visto reuniones en su mismo canal de ella. Y el tercer punto que quiero tocar es sobre el streamer. Base de mi entrevista sobre ese gamer me lo pasé hablando en generalización sobre el streamer. Prácticamente todo era enfocado a los videos en vivo y la vida de un YouTube Enfocada a ser streamer, que es lo que hoy en día es tan famoso. Y es que mi punto era eso: ser gamer, streamer gamer, o sea, jugadores en vivo. No de hacer videos jugando, eso no era mi punto que yo estaba jugando. Hay gamer bastantes. Claramente, con nuestros recursos, somos divertidos a nuestra manera, voltamos de nuestra manera, jugamos a nuestra manera. Pero hay gamer, sí, hay gamer en Cuba, hay bastante gamer en Cuba. Que decirlo. Ay, gamer en Cuba. Mucho. Yeah. Ya escucharon lo que quieran oír Ahora escuchen mami Ahora escuchen mami Me refería a ser streamer jugando juegos Y lo que era la totalidad del streamer Streamer y lo difícil que es jugar juegos en Cuba. Sí, que todos tienen juegos en la computadora, pero no los juegos que normalmente están jugando los streamers que juegan online con colaboraciones y tal. A eso yo me refería, a ese tipo de gamer. Una cosa es ser gamer y otra cosa es ser streamer gamer. Y yo me referí a streamer gamer, ¿sabes? A eso era, por eso que enfocamos tres preguntas, tres o cuatro en el stream. No quiero que se me interprete más, por favor. No quiero, no quiero hate de cubanos. No quiero, no quiero, no quiero. O sea, con mi personalidad, que es muy característica en YouTube, es que los malos comentarios que se me hacen a mi persona, lo hago con cierto tipo de risa y humor, ¿sabes? No me lo cojo en serio. Pero tuve que requerir a la persona para hablar, eh, explicarle la situación. Claramente con buena cortesía, con mucho cariño, un buen apoyo, porque siguió su canal incluso a partir de ahora. Pero bueno, era todo lo que quería aclarar. Espero que no sea el hecho largo el video de disculpa, porque si es un video de disculpa, aunque solo estuvo aclarando, Es el disculpa, el video, Es disculpa. Te animo a todos los cubanos a seguir siendo gamers y videos gameplay y muchas cosas más. Porque Cuba no es algo único, Cuba no tiene un tono especial con nuestros muy pocos recursos, que ese es el gran problema que tenemos nosotros, que tenemos muy pocos recursos. Muy pocos recursos. Y yo soy uno de los muchos youtubers que hay en Cuba. Muchos youtubers que hay en Cuba, la verdad. Pero somos muchos siendo pocos. Pero bueno, eso es todo por el video hoy. No voy a hacer tanta despedida ni tanta cosa porque esto es un video súper que natural, pero súper que súper que súper que súper que, que amplificado, ¿sabes? Me amplifico mis ideas. Así que ya sabe, como yo siempre digo, si la cabeza produce, que haga tu boca, ser humano que la expulsa. ¡Tú! Eso es todo y nos vemos en la próxima Te mando un rico besito En la canita, en la panochita En el culito, Y te frente En donde tú quieras Y adiós Y adiós Ya, adiós